¡Sí, sí, sí. Saludo a cada uno de nuestros hermanos que se conectan con nosotros A través de las redes sociales Hay un joven, voy a omitirme el nombre esta vez Que no pierde ni una sola de nuestras transmisiones Tiene un grillete, no puede salir de casa Pero no se pierde ni una de sus transmisiones Quiero decirle que le saludamos en el nombre de Jesús Y ahí donde está, está más libre que muchos porque tiene a Jesús. Amén. Saludamos a cada uno. Y hoy vamos a terminar nuestro estudio de escatología. Si se le hace un poquito difícil la palabra, escatología son los eventos del porvenir. Dios quiso que quedáramos informados de qué es lo que le ha de ocurrir a este mundo. Today we're going to conclude our series of eschatology. If you don't know what that word eschatology means, it means the studies of future events. We're going to learn about how um, God will summarize the end of the world. More than es una a enseñanza. it is a teaching. Y para que uno una and for one to learn a teaching, es bueno que it is good that you always have a piece of paper and pencil so that otros sentidos más que los when oídos other other working, podemos atender más lo que se nos enseña no us. es que nosotros vamos It's a estar en la tierra en los días difíciles de la gran tribulación pero es bueno saber el orden cronológico en que ha de ocurrir los eventos y así hablar And con toda propiedad property, cuando alguien nos pregunte Zacarías Zechariah 14, Zechariah 14 20, verse 20 the last two verses este of this uh, study of eschatology y el tema para hoy es and Jesucristo the subject Cristo of this evening sermon is reinará Jesus Christ will reign for a thousand years en la on earth a a alguien, can, somebody, can you say to someone Jesus Christ will reign for a thousand years la on earth la palabra de Dios the word of está God yendo. is in Zechariah 14, verse en sus pantallas. 20. Sin, you can see it on the screen. Sin otra Biblia, está en su pantalla. En aquel día, estará grabado sobre, verso 20, verse 20, por favor. Verso 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, Santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová, serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificarán vendrán y tomarán de ellas y cosarán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Hermanos. Lo que estos versos nos dicen que en los días del reino milenario kingdom, todo every será santo. Will be holy. Oramos, Everything Padre, will gracias will be holy. te damos, Let Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, mis oyentes, donde quiera que estén. Bendíceles, Señor, y permite que este estudio de tu palabra nos ayude para estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En 1948, 1948, Israel fue reconocida was como nación por la organización the, de Estados Americanos. Gran Bretaña tenía tropas. En los territorios israelíes. Were, uh, y retiró sus tropas. Y desde entonces los all, israelitas. Están volviendo a su tierra. Land, a esa patria que Dios les ha prometido. That that dar God en su totalidad. To El retorno de israelitas a Israel no se detendrá aún en los mismos días de la gran tribulación ellos estarán volviendo a Israel. Israel la ONU en una votación especial rechazó la decisión del presidente Trump, President Trump de nombrar a Jerusalén como la capital de Israel. Capital Israel pero quiero que sepas que a Dios no le importa lo que los impíos piensen de sus determinaciones. Él tiene promesas de bendición para el pueblo de Israel. Israel. Y lo ha de bendecir and física y espiritualmente. And Ahora para nosotros right now, le damos us, gracias a Dios Debemos darle gracias a Dios Porque estamos al lado correcto de la right historia Porque amamos a Israel, Israel. ¿Cuántos aman I mean, a Israel? Debemos orar por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, porque dice la palabra de Dios que el que bendiga a Israel será bendito y el que maldiga a Israel será maldito. Cuando los siete años de la gran tribulación terminen, Jesucristo volverá en gloria y majestad para reinar en esta tierra. Lo creas o no, Jesucristo iniciará sobre la paz de la tierra lo que se conoce como la era de oro para la humanidad. Vamos a ver algunos elementos importantes que no deben ser ignorados de lo que se experimentará cuando entremos al reino milenario. Número uno, será un día que solo Dios sabe. Será un día glorioso. Ese día cuando Él aterrice sobre el monte Sion, Dios limpiará toda la tierra de maldad y un remanente de israelitas of Israelites serán salvos. Una tercera parte de ellos part será salvo y entrarán and al reino milenario, a ese nuevo tiempo de paz y justicia sobre la faz de la tierra. Dos terceras Two partes de part judíos perecerán, se perderán y una gran parte And a great part de los habitantes de la tierra no nos earth, dice el porcentaje de la Biblia pero una gran parte de habitantes part de la tierra perecerán en aquel día Israel será purificado Israel will be purified, como el oro like y como la plata like y serán parte de una gran familia con dependencia confianza total en Dios. El sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario en aquel día continuará vigente porque limpiará a todos aquellos que creían en él, lo limpiará de la mancha de pecado. No olvide que cuando lo vean en el aire pendiente, le preguntarán sobre sus heridas. Estará manchado de sangre y él les dirá, fui herido en casa de mis amigos. Y ahí creerán que él es el Hijo de Dios. Y todos And los que creen en Él reciben el derecho right de ir al cielo con Él. Pero antes de ir al cielo con Él, him, ellos estarán en la tierra por mil años. Al hombre se le quitará toda fu fuente externa de tentación take, uh, durante estos mil años. El diablo estará atado. Bound up. Así que en este so, mundo habrá world, paz y seguridad and, Nada habrá que Nothing el hombre codicie Porque men, el hombre tendrá todo lo necesario to want, suficiente Para vivir una vida en paz than than El mal será arrancado el de raíz De sobre la paz de la tierra la gente que cree en Dios Serán el pueblo de Dios Y Dios será el Dios De ese pueblo Entonces la pregunta es ¿Cuándo sucederán Estas cosas? Podemos ir al calendario Y marcar Ya hemos hecho estudios Que aunque Jesucristo viene Siete días O siete años después Del arrebatamiento de la iglesia eso no implica that que exactamente a los siete años exactly Jesucristo entrará porque sería muy fácil de marcar en el calendario calendar. arrebató a la iglesia un 5 o un, a, de uh, 11, so un 11 de diciembre entonces vendría un 11 de diciembre siete años más tarde pero hay un juego But de días que dejan el elemento sorpresa element para la venida del Señor dice el versículo Siete, que será un día conocido solamente por Señor. Será Dios el único que sabe Ni los ángeles lo saben Cuando usted escuche por ahí alguien Que esté diciendo qué día el Señor viene Está totalmente fuera de orden Porque solo Dios sabe En qué momento vendrá a levantar su iglesia The Lord will come and receive the church and only the Lord en knows in which moment he will come venida. in his second coming. Número dos. Número dos. La naturaleza de la luz of light cambiará. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Ya no habrá oscuridad. There will no longer be lighter darkness. Si sales ahora mismo del If you go out right now to the sanctuary, de la it's tarde, 5 p.m. Este on this day. Y al manto oscuro de la noche está comenzando see, a cubrir nuestra ciudad. Pero dice la Biblia But que en Bible aquel tiempo that that day, no seven, será ni sorry, día ni noche. Be day or night. Pero sucederá que al caer la tarde comes, habrá luz. Eso implica que that la iluminación será graduada a un nivel perfecto perfect para los habitantes de la tierra y la bendición y, y la perfección no solamente será física physical, sino también espiritual spiritual. el mundo estará iluminado be ya no habrá más noche ya no habrá más There tiniebla no, no habrá más oscuridad will no be, uh, todo um, el tiempo habrá luz dice Isaías 60-19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 la gloria the glory de Jehová Lord iluminará el planeta the planet por mil años, a years que son los años en que Cristo reinará en la tierra. Tercero, third, aguas saldrán de Jerusalén. Dice el versículo, will come out of verse, si usted me está acompañando estoy en Zacarías 14. 14. Dice el versículo 8, 8, que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Esto es una alteración al orden natural. The natural order. Porque usted viaja a Jerusalén ahora. Right now, no encuentra un río en Jerusalén. In no hay una fuente no en Jerusalén. No hay un nacimiento de agua. There isn't a birth of water. Lo que uno se queda sorprendido but es que one is surprised, or, uno mira los árboles arbolitos de naranjo, pequeños, trees, uh, small trees, pero están cargados. But so overburdened, una carga inimaginable. An unimaginable burden. Y yo, yo no sé cómo lo logran los judíos. Pero en Jerusalén hasta ahora no hay un nacimiento de agua pero durante el reino milenario se acabará el problema del agua si usted, para poder caminar durante el día en los paseos en Israel en los mismos buses cargan in cajas de agua porque boxes hay que estar bebiendo agua be water, pero el agua se, water se tiene que comprar en botellas in pero en los días del reino milenario, kingdom, ya no habrá escasez no ni sobreabundancia de aguas. Uh, uh, dice Oseas 14.5 14, Yo seré a Israel como rocío y luego también en ese mismo verso dice y florecerá bursts. como río. En otras palabras, words, no habrá escasez de agua sobre toda la tierra. Earth. las fuentes de agua the viva uh, producirán suficiente agua water, no solo para Jerusalén sino para toda la tierra será un tiempo de bendición be hermanos ya no habrán clínicas no para sanar los ciegos dice Isaías 35, 35 5. 5. entonces los ojos de los ciegos Serán abiertos. Algo extraordinario en los días del milenio. Ya no habrá necesidad de lentes. Ahora, ¿no? Que de no. descanso nice para los que tenemos que usar lentes to para save, leer. Right? You're not need y los oídos de los sordos se, abrirá, se abrirán. Entonces el cojo saltará como or un siervo. Y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas donde? En el desierto. Y torrentes en la soledad. No habrá problema There de will agua. No be a habrá agua water. suficiente. Suficiente es suficiente water is enough para los habitantes de la tierra durante el earth, reino milenario. Número cuatro. Four, el Señor reinará sobre toda la tierra. All the earth. Desde que el hombre fue creado, created, hay violencia, violence, guerra, wars, degradación, corrupción, depravación, donde quiera que, uh, que usted vea, hay maldad, hay hombres, violentos, agresivos, ladrones, extorsionistas, Secuestradores. secuestradores, donde quiera que usted vea, hay maldad. Pero hemos orado, cuántas veces prayed. hemos orado. Have venga a tu reino. Ustedes han orado, venga a tu reino. Prayed, Yo creo que aquí hasta I los niños han orado. Venga tu reino. Prayed, y hágase tu, tu voluntad porque, porque el reino Because de Dios vendrá. Este será el This reino de Dios en la God tierra earth, cuando Él vendrá físicamente. A to reign en Jerusalem. in Jerusalem and the king of kings y Señor de and señores. the lord of lords será nuestro he will Rey. be our king Todos le podrán adorar. all will be able to Se worship en will, el trono he de will David. sit in the throne of David y será el and Jerusalem político. will be the political center todo mundo. of the whole world y hay algo and there is something marvelous y yo, you and I dice la que the bible says Reyes that we will be kings y sacerdotes and sacerdotes y reinaremos, with the whole world y reinaremos con Cristo. Seremos diseminados en todo el mundo. Y reinaremos con Cristo. Pero el único rey se llamará Jesucristo. Ya no habrán opresores. They will, they will Mire cuántos, cuántos, cuántos tiranos tyran, uh, se establecen. Uh, uh, those that y oprimen are tyrannical, al pueblo ya no habrán uh, situaciones There will no longer revueltas be sociales social ya no habrán, will no habrán longer conflictos be religiosos conflict or religious conflicts. la gente estará feliz ya no habrá no más be que solo un rey, only one king, y es nuestro rey. Ya no se hablará de otros presidentes. No Todos los sistemas de All gobierno del mundo han fracasado. El más bueno siempre tuvo algo the de malo. Todos han fracasado. Pero en aquel día day, el rey perfecto the perfect reinará sobre los habitantes de la tierra earth, y no habrá no longer be nadie con quien competir no el poder. Dice el verso 9 que Verse en aquel nine. día Jehová será uno y uno su nombre. Dios es uno, God is one. los demás son dioses imaginarios, criaturas hechas por la mente humana. Human El Señor dice en Isaías 45:5, 45, Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te enseñaré aunque tú no me conociste, mi hermano. Cuando hablas de Jehová, Jehová the Lord, the Lord nuestro Señor Jesucristo. Lord Jesus ¿Cómo se explica esto? How bueno, cuando Dios se When reveló God a Moisés, se revela con el nombre de Jehová, Qué significa which means, yo soy. I yo soy I el que soy. Y durante todo And el Antiguo Testamento, Testament, el Israel le sirve a Jehová. Pero Jehovah. luego viene But Jesucristo A revelar al Padre the Y Jesucristo dice Jesus says, El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Jesucristo Jesus es la revelación de Dios para For la humanidad humanity. y él dice que él, él, él es el gran yo soy y, y podemos descubrirlo so en San Juan en, in John, en los evangelios the of, él, of the gospels, I am the él dice yo he soy el camino él dice yo the soy truth. la verdad, yo soy la vida am yo soy la puerta él he dice yo says, soy I el buen pastor, pastor. él dice si alguno tiene semejante a mi beba yo soy la vida él dice a Marta yo soy la resurrección y la vida Así que cuando so hablamos de Jehová, Jehovah, para nosotros estamos us, hablando del Señor Jesucristo. Él reinará, he Él será nuestro he Rey. Will Rey en el reino milenario, in the no habrá otro no más will que no Él. Lo, no y usted se pregunta y ahora y en este ask, momento well, cómo se revela. Moment, Dios a nosotros hoy se Not revela por us. el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: Yo because me voy. Pero I go, no los dejo huérfanos. Les dejo al Espíritu Santo que esté con vosotros so you, todos los días days, hasta el fin del mundo. Así que Dios so está con God nosotros. Y Dios está en este lugar. Y Dios está donde and dos o tres se reúnen para adorar to su nombre. Número cinco. Número five, se experimentarán cambios topográficos, experiment topográficos y geográficos. Ge Verso diez, Verso ten, por favor. Toda la tierra se volverá como llanura. Las catástrofes de la gran tribulación cambiarán el mundo. Yo sé que muchos han pensado que la trompeta suena y me quedo. Yo voy a servir en los días de la gran tribulación y no me voy a dejar sellar. Y voy a dejar que me corten la cabeza. Quiero que usted sepa no va a ser fácil. It's not be easy. No se haga una falsa ilusión. Vendrán siete huicios de sellos. Judgments of seals, los primeros the first cuatro caballos, los jinetes del apocalipsis. Hambres, guerras, hungers, wars, maldad, wickedness. Y en esos siete sellos seals, habrá un terremoto con una magnitud que nunca ha vista. Seen a manera que los montes that the van a ser sacudidos shake, um, y la tierra earth, comenzará a, a, a tomar forma the como de llanura. A, a, a form, Pero la obra no se habrá terminado. Terminados los siete, siete los, reos reos seals, los siete juicios de los sellos, juicios de las Y estos juicios terminan con un segundo terremoto no tendrá paralelo histórico. La tierra temblará history. como the un borracho like drunkard, y los montes serán derretidos para que entendamos nosotros con nuestra mente finita. Los so serán derretidos, se van a ir eh, deshaciendo a manera de irse formando made flat, una llanura And made into a valley. Y si usted hubiese and logrado mantenerse vivo hasta los 14 juicios, vienen los peores juicios, los siete juicios the de las copas, of the cups que terminan también con un terremoto, otro terremoto, sin paralelo histórico. Parallel in history, Nunca ha habido never un terremoto once seen before, con, en, con una magnitud como este juicio de like Dios. Y agréguele al terremoto And cuando Cristo toque the el monte de los olivos. Al final de todo, all, la tierra ya no tendrá montes. Will no longer have Ahora mismo Jerusalén right los now, protege Jerusalem is protected montes by mountains ella, around it los and the mountains serve as a limitant. But in día, those days, Israel, Israel will not need protection because all, all those wicked will be completely erased entonces, from the earth and all the earth will turn into, into a valley inmensa. that is immense, product productive. Número 6 En six. Jerusalén vivirán confiadamente. In Jerusalem they will live morarán verse en ella 11. Y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Nunca Israel ha vivido sin has never lived maldición. A curse siempre han estado en guerra they have always been in wars. son una nación they are a nation que siempre ha estado en guerra inclusive been después in wars, de 1948, after 1948 cuando regresaron when a su tierra land, tienen que bregar con los palestinos que les están tirando misiles día missiles, y noche haciéndoles tener dolor y muerte Having them mutilando the pain, niños, death, mujeres en Israel inventaron in Israel, un domo they invented a, de hierro uh, un sistema steel, de defensa antiaérea que, anti que está capacitada para detectar los misiles en el aire y destruirlos en air el aire air. pero los palestinos han descubierto una forma de hacer penetrar sus misiles those, uh, y lanzan 100 misiles and en el mismo momento. domo de hierro solo and tiene capacidad para destruir a una parte de esos misiles y la otra parte impacta part en casas, en automóviles. Houses, y ellos cars, siempre viven a la defensiva. Si usted va a Jerusalén, a Israel, se sorprende. En cualquier parte hay retenes. There are uh, guardias guards uh, Vigilantes You find that On the orando, wall of the lament They are praying But they are also there with a gun prepared hombres, Men adultos, Adults niños, Children Usted ve que los niños no tienen armas, los más niños no tienen armas, pero ya tienen el uniforme weapons, militar. Uniform. Ya están preparándose para defender su país. Defend Porque en los alrededores de Jerusalén tienen 15 segundos 15 para protegerse de los misiles. De los palestinos. La frontera but está ahí mismo. Hay áreas right donde un, are un cerco de tela metálica separa. Metal fence separates. Uh, We were right there on the border. And, and you can see the other side. Ahí están los there you can see the Palestinians. Noche, day and night. Uh, lanzando uh, uh, sending missiles. Trying to produce chaos Jerusalem. in Jerusalem. No, no una paz They don't have en a Jerusalem secure peace in Jerusalem. They have one minute to defend themselves de from an attack from Sábados an air missile. So on Saturdays 3 tarde, is at 3 p.m. Hay un sistema There is a de ensayo, por lo menos cuando estuvimos en Jerusalén, practice, era a las 3 de la tarde, se le advierte PM, a toda la nación que esto es solamente un ensayo a drill, y a las 3 de la tarde PM, suenan las alarmas alarm en todo Jerusalén. Todo ciudadano and y turistas and tienen un minuto have one para encontrar un refugio donde ir a esconderse y defenderse de un defend ataque aéreo. No hay seguridad. So there is no Viven security. para defenderse. Defend tienen un sistema de, de, de aviones, un sistema de defensa de lo mejor del mundo. Gracias por esa fotografía. World. Si me encontraras algo, el muro los lamentos también. Están allí, usted right los todo el tiempo, time, se encuentran con ellos, son amigables. Friendly, pero siempre están pensando en cualquier momento. Moment pueden ser atacados. Attacked. Siempre a la defensiva. On the ¿Te imaginas cuánto can desgaste much económico, desgaste emocional or em, eh, defenderse? Waste? To defend themselves. Día, But in that day. Habrá paz. There will be peace. Habrá there will be security. Habrá and confidence. Con la you can sleep with your doors open. No quien digan, Voy a a robar. There won't be someone to say I'm going to go there and steal. Because they will have enough. En Dios. Sufficiency in God. Dios es más que suficiente. Is El hombre lo que necesita es paz. man needs is peace. Porque usted ve, because you see. Es increíble cómo los narcotraficantes son tan ricos drug traffickers are so rich. Y siguen narcotraficando. And they continue to traffic drugs. Un, un sencillo diría, a simple person would say. Mil millones de dólares son suficientes. A billion dollars is enough. Para ellos nada es suficiente. For them nothing is enough. Siempre quieren más. They always want more. Pero en aquel día, Habrá una paz generalizada, una seguridad y una felicidad. Happiness. Yo sé que en algunos países tuvimos dictadores, nos cuentan nuestros padres. They, y en El Salvador tuvieron a, in Salvador, a su Martínez, en República Dominicana tuvieron Dominican su Trujillo, en Guatemala tuvimos nuestro único. Y cuentan dictator. los abuelos que uno podía dormir con la puerta abierta. Porque el que se metía ya sabía que lo iban a fusilar. Pero hay temor. Pero en los días del reino milenario habrá confianza. Kingdom, seguridad. Dios God dará paz. Porque Jesucristo because es Jesus nuestro príncipe our de paz. Of peace. Siete. ¿Está conmigo? If you're with me, todos aquellos soldados que hablamos que llegan de todas las diferentes partes del mundo world, para atacar a Jerusalén Jerusalem, pagarán con su vida. Life, en vida, life, el error de su vida tocar al pueblo de Dios. To Los días finales de la gran tribulación serán terribles para, terrible para ellos. Dios enviará su ira wrath, y establece tres formas como los va a matar. Número uno, killed, sí, porque one. muchos dicen, Diosito, yes, Diosito, Diosito. piensan que Diosito es un Diosito de amor, amor, No, no, no, es un juez justo. Número uno, Dios enviará una plaga mortal, mortal contra ellos. Verso 12 them. dice, Verse 12, pelearon contra Jerusalén. Y la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Hermanos, en pie, on your feet. Se le va a podrir la lengua. Their tongue will be rotting. Los ojos, eyes. En estos años de ministerio, he estado in these years of ministry, I've been ministrando a personas que están a punto de irse to people that are about to con el Señor y algunos Lord, han padecido enfermedades terribles. Have gone through terrible sicknesses. Se han podrido en They've vida. Been rotting in life. Uno llega a la, a, a la cama y están, are, se están podriendo en vida. Rotting in life. Y, yo supe de una paciente que le dieron vuelta y cuando le dieron vuelta, no sé desde cuándo no le habían dado vuelta. Tenía gusanos I uh, was with a patient that espalda. they turned her around en and on her back It's been a while pudriendo. since they did that. She had worms De in life. Forma, in her life, her flesh running. and running in that day, God will punish these men and women that allow themselves to be present a to attack Israel. Segundo, and second, Dios un a sus God mentes. will send an attack in their minds. Confusion. Confusion. Nada Nothing. More sad tropa muera than a troop to por fuego amigo, by cuando un avión estadounidense United States plane equivocadamente lanza una bomba um, um, donde están nuestras a bomb tropas, uh, y, y mata a nuestros soldados. And kills our own soldiers. Eso es lo más triste, thing vergonzoso y shameful. Falló algo. Something must Alguien have en algún lugar no dio las coordenadas correctas. The right coordinates. Pues en aquellos well, días those days, habrá confusión. There will be Dice el verso 13, 13. que habrá, habrá gran pánico enviado por Jehová. Ellos se matarán unos a otros y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero entre ellos mismos Among themselves, se van a matar they will kill como en los días de and Gedeón like su mente se va a confundir verán al, al, hermano, al compañero de, de tropa lo verán como their, enemigo uh, friend, y enemy. lo van a matar tercero Third, Dios unirá a Judá a a God will bring Judah to Israel to que defeat the survivors. De los de you know, know that after the days of Solomon, Israel, Israel broke into two. Y hasta ahora mismo, Until right now, they have not gotten together. Tribus, Ten tribes, dos tribus, two tribes, los días de but in the, the days of the great tribulation, final, at the end, they will vez, once again tribus, be united, the twelve tribes, una they will sola be nación, one nation, y van a der derrotar a los sobrevivientes que hayan levantado su mano, lift contra up their hand against Israel. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo, hermanos? Ocho. Eight. Dios entregará la riqueza del mundo, a Israel algo precioso, is precious, es el oro y la plata. Gold and silver. Y dice el verso 14, verse 14 y serán 14 says, reunidas las riquezas, alguien puede decir conmigo, de todas las naciones all the nations, de alrededor. All the surrounding nations, oro, gold, plata, silver, y ropa de vestir. and clothing. En gran abundancia. In great lo mejor de lo mejor. Yo pienso best. que Dios tiene reservado lo mejor para su pueblo. Ahí sí se van a poner los trajes There y las camisas con animalitos, ¿no? Brand, uh, Nada mejor que el oro. Than gold. El oro no, se, no, no, gold, no, no hay manera de que se extermine. There's no way for gold to be exterminated. Y Dios va a reunir and todo God el oro bring together all the gold plata. and the silver y se la va a and we'll give it a Israel. to Israel. God likes gold. No sé por qué no I don't know gusta why some oro. people don't like gold. Pareja, a couple once told me va, those that me always leave always have a reason. They say leaving because we use matrimonial, uh, jewelry van, and that's why we're leaving. Oro. Because we use gold. Le God loves gold. Usted, What about you? Bueno, les gusta algunos. A Dios le encanta tanto el oro. Y las calles en el cielo. That the in heaven, ¿De qué son? What are they made of? ¿De oro? Of gold. Dios devolverá. God Le decía will return, en el sermón pasado sermon, que en uno de los países de los, de los siete países de los Emiratos Árabes Unidos, Emirates, solo los primeros nueve just meses in the first nine months del, del año 19, of, of 2019, se negociaron 40 mil millones 40 de euros, euros en oro. In gold. Hay tiendas como un kilómetro de tiendas. Donde todo es oro About, uh, y en aquel día yo todo el oro. God will y se lo entregará all the gold and give a Israel. El oro de toda la tierra. On Dios ha de bendecir a su pueblo. Los animales de los enemigos queda claro que también ellos van a perecer de la misma It forma. It's very clear that the of the will also the same way like the people. Dice el verso Verse 14, 15, 14, la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos 15. y de todas las bestias que estuvieran en, aquellas, en aquellos campamentos van a morir de la misma forma como sus enemigos. Se van a podrir They will also en vida. Rot Dios nos alive. dejará God un ambiente totalmente a libre totally free de toda contaminación all y maldad. And wickedness. Número nueve, ¿Quiénes Número van nine, a entrar al reino milenario? Verso 15, por favor. 16, Todos 15. los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén. En todo el mundo habrán personas world, en un estado natural como el que ahora usted y yo tenemos. Y algunos sobrevivirán los siete años de la a gran tribulación. Siempre en algún país Always habrá personas country, que lograrán sobrevivir y no se dejarán poner la marca de la bestia. The mark of the beast. Atravesarán todas las crisis. They will go all crises, Entonces todos, everyone, cuando Jesucristo venga, come, en su segunda venida, coming, los reunirá a todos. Gather y hará everyone, lo que se llama we'll El juicio the a las naciones of the Escuche bien, usted que está pensando Listen quedarse well, Thinking about staying. No porque hayas Not sobrevivido, la gran tribulación entrará al reino milenario. Porque antes because de entrar al reino milenario, kingdom, se le va a juzgar cómo vivió la vida. Y para, para eso complementamos and con Mateo 25. Matthew 25 31, 41, y voy a parafrasear los versos hasta el 46, 46. Me parece que es 36 al 41. 36 41. Lo voy a parafrasear. Vendrá con sus santos ángeles el Señor the will reunirá his angels, a todas las naciones nations, y apartará las ovejas de los cabritos. The, um, lamb from the goats. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos right a su izquierda. Y irá los de la derecha right say, a las ovejitas y dirá them, venid benditos de mi Padre. Come, a blessed person. They will have the kingdom prepared for you la del from the foundation of the world. Al reino they will enter millenario. the millennium kingdom. The millennial kingdom. Dirán, and they will say, ¿Por qué? Why? They will say, Because tuve hambre, I was hungry y me de comer, and you gave me to eat. Tuve sed, Because I was thirsty y me dieron de beber and something to drink. porque fui forastero I stranger, y me hospedaron and you me in. porque estuve desnudo I clothes, y me cubrieron and you me. porque estuve I enfermo was sick, y me visitaron and you me. porque estuve en la cárcel I in prison, y me vinieron and a visitar visit y algunos dirán señor pero, saved, Lord, pero yo viví en el I lived 2000 25 no, nunca te vi I never saw you. y él dirá And he will say, lo que hicieron what you did a uno de mis pequeños to one of my little ones, a mí me you lo did hicieron it to me. así que preste atención so hermano pay attention, please. porque esto es aplicable Because aún this para is nosotros applicable hoy even for us today. hay un misterio There is a mystery en la misericordia in the mercy. cuando usted es misericordioso merciful, dice la Biblia the Bible que con el misericordioso demostrarás You will show you mercy. Uh, hay, mercy. Hay no There are people that don't even give you time. Qué hora you ask son, what time it is, they say, y, y no They don't even, y even want to waste their, their uh, saliva before no they, dar ni they la go hora. and show you because they don't even want to give you the time. They don't walk with their elbows. You understand me? Hay un There anda. is a mystery now. when Nebuchadnezzar iba a padecer de su atropía, slogan, Se le profetiza que será como un animal. Y le van a crecer las like an que Va a pasar siete años en el rocío going de going la noche, night, como una bestia like comiendo beast, sacate. Grass, le dijo Daniel, asegúrate Daniel said, sure antes que este tiempo llegue comes, que le hagas bien a la gente. Que hagas obras. But you do works. ¿Sabes por qué? You don't know why? Porque si tú bendices, you bless, Dios te bendice, will bless you. Nabucodonosor, a, después de siete años, seven years, volvió en sí. Went, came y, back y, y no hay que and there are no theologians that say the contrary but Nebuchadnezzar se repented y and recognized that the only God of the earth is the Lord so do something good to someone si desnudo, if you cúbrelo. see somebody naked cover them no if, desnudo, you, you know, que, not necessarily ver, mira, naked, but Navidad, in this Christmas who are you thinking about giving gifts to yo no creo en los regalos. Bien, si te regalan yours. algo, si well, crees. they give you something, then you, you do believe it. Alguien puede decir, amén. Can somebody say, amén"? <laughs> <laughs> Si me regalan, bueno, pues está bien. Pues. Well, yo no creo en Navidad, I don't eh. I Christmas. Busca cubrir una necesidad. Come to cover it, a need. Mira entre Look from among el pueblo. the people. ¿Quién puede estar una Who could necesidad? possibly be going through a need? Y cubre esa necesidad. Dios Because God no, se, no se queda con nada. Is not left Dios with es fiel. God is Alguien puede decir amén. Say, Amen"? Dios es God fiel. A los de la izquierda. On the left, a los cabritos. Ustedes se imaginan lo que es aguantar siete años Can de sufrimiento gran tribulación, so y luego están a un lado y, y el Señor sudden, les dirá on apartaos de mí away from me, malditos cursed, al fuego eterno to the eternal preparado para el diablo fire, devil, y sus ángeles todavía estoy en Mateo I'm 31 estoy en Mateo 25 verse 41. 25, 41 todavía estoy hablando Biblia amén amén y ellos dirán ¿por qué? They will say why. Y dirá por lo mismo. The same Porque tuve hambre. I was hungry. Y no me dieron you de comer. Me to eat. Tuve sed. Was no me dieron de beber. me anything to drink. Desnudo estuve y no me vistieron. Naked, you didn't clothe me. Estuve enfermo. I was sick. No me visitaron. Didn't visit me. En la cárcel. In prison. No me visitaron. And you didn't visit me. Fui forastero. I was a stranger. Y no me hospedaron. And you didn't me in. Y la sentencia and the es sentence esta. Is this. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Serán entonces, hermanos, ellos los que en esa situación natural entrarán al reino milenario. Ellos They, los que entren. Those that enter, van a poder seguir casándose we'll be able to continue to marry. van a seguir teniendo And hijos continue to have children. y nietos And grandchildren. y nosotros la And iglesia we, church, ya no hermanos, se acabó we're eso done. porque tendremos cuerpos Because glorificados bodies, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y Jesús dijo que seremos como ángeles like angels. así que el matrimonio es solo so, para esta era This era. Después de la resurrección nosotros estaremos ya totalmente exentos de todo aspecto de pecado. All aspect todavía estos naturales all these, todavía algunos de ellos van a ser probados cuando el diablo sea will will will se suelto. Y algunos de ellos se van a rebelar contra Dios. Y algunos de ellos aún después de haber vivido lived, mil años en un reino de paz van a ser Will be rebeldes y serán lanzados al lago de fuego. Nosotros estaremos We will be exemptos. Exempt. Número 10. Todos los habitantes de la tierra all the of the earth deben adorar al rey. Dice el verso 15, 15. subirán de año en año para adorar al rey a Jehová de los ejércitos Verse y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Year after year they're de going to be todas las partes de la tierra, donde sea, vendrán are, a Jerusalén a adorar físicamente al Rey de Reyes King y Señor de Señores Lord será una, será una caravana de diferentes partes del mundo que viajarán hacia, si usted no, journey, no conoce Jerusalén ahora now, si nunca ha ido a Israel if you've never no se preocupe to Israel, don't worry. vamos a estar ahí we will be there. vamos a adorar a Jesús we ahí también tendremos mil años para adorarle a en him, esta tierra on this earth, en esta misma tierra in this same earth, antes de entrar enter, a la nueva Jerusalén porque cuando los Because mil años terminen, entonces sucederán dos cosas. Número uno, one, el juicio del gran trono blanco throne, y luego then, del cielo. ¿Alguien puede señalar para arriba? Heaven? Del cielo. From heaven, vendrá una ciudad come, diáfana como cristal. Like la Biblia le llama la nueva The new Jerusalén. Jerusalem. No es esta Jerusalén donde vamos Jerusalem a estar. Es la nueva Jerusalén. Allí entraremos. Enter, y estaremos eternamente y para siempre con Dios. Ahí ya no habrá más tiempo. No more time. Ahí... ¡Qué linda esa foto! Calles streets. de oro. Mar, sea, semejante, like, al cristal, Quiere decir, ¿La entrada es? The entrance is gratis. Free. Cristo pagó el precio. Christ paid the price en la cruz del calvario. Solo tienes que creer. Que Jesús es el hijo de Dios. God, que resucitó entre los muertos from among the dead, y que está sentado a la diestra del in Padre right Father, intercediendo por nosotros. Solo tienes que vivir para agradarle. Y eso es suficiente para vivir con Dios eternamente. Y, para siempre. And y si en algún pueblo se town, rebelan rebel, y no quieren ir a Jerusalén para adorar a Dios, entonces no lloverá so sobre ese pueblo. Caerá maldición sobre esa comunidad. Porque es obligatorio cada año everyone, ir a Jerusalén para adorar al rey. Y dicen los siguientes versos next say, que los egipcios por the obligación tienen que ir a celebrar también la fiesta de los tabernáculos the of the que inició en, en cuando Israel sale Israel de Egipto out of Egypt, de la esclavitud slavery, y ahora Israel será el lugar donde los egipcios llegarán los egipcios que sobrevivan la gran tribulación llegarán para honrar a Israel, to Israel y para adorar and al rey pero dice la Biblia que los egipcios que no Egyptians vayan go, se les aplicará la pena por it it el pecado ¿alguien sabe cuál es la pena por el pecado? la paga del pecado the es Muerte. Si algún egipcio Egyptian Se niega a ir a adorar al rey the de reyes ago, King Kings, Será ejecutado Por Dios En los días In the del reino of the milenario kingdom. Toda la tierra y sus habitantes Serán santos para Jehová Póngase de pie mis Everybody hermanos can stand. Quiero que sepa que Los caballos lo leímos. Tendrán una placa que dirá santidad. a sign that says, holiness Las ollas is donde the se cocina serán santas. Cooked, will be holy. Santo quiere decir separado. Exclusivo exclusive Para la gloria de Dios Eso es lo que Dios quiere que That's usted seamos ahora Estos son santos Santos no son esos holy que beatifican Y que dicen que ya se les puede pedir No, esos no son no, those aren't them. Santos son aquellos Saints que viven Para agradar a Dios Santos Saints. Significa separado, significa separado Exclusivo Para la gloria de Dios Sus ollas serán santas su caminar Their será santo. Will be holy. Lo que vean What they see será santo. Will be Lo holy. que toquen What they touch será santo. Como hoy. Like today. Ahora imagínate. Can you imagine, jóvenes, escúchenme algo. Youth, solo para me. que piensen, les voy a decir esto. Think, Sus teléfonos celulares serán santos. Su computadora será santo. Todo. Everything será santo ahora imagínate dirá alguno ay que aburrido now, una, un teléfono santo verdad Qué aburrido una, una computadora santa no donde ya no haya nada no que tenga que ver con pecado porque ya no habrá no espacio para que el enemigo tente. ahora tú estás en Facebook y te right, meten escenas uh, ahora donde quiera que entres los niños son tentados. Are tempted. Ya sea en el teléfono, en la Whether computadora, the phone, donde quiera, in the computer, está la tentación it's a la puerta. En aquel día todos serán santos para Jehová. For the Lord. Se vestirán santos. Eso no significa que que va a como al, alguien piensa vestido like No, no, no, simplemente no, no habrá espacio will no space Para la tentación La mujer, el hombre the sabrán women, que son santos Y se vestirán dress Para la gloria de Dios Porque of todo God, será santo Ese es el mundo esa es la nueva era That's donde Dios era nos llevará la era del the reino era milenario the una vez más cuando Once los mil again, años terminen over, entonces simplemente entramos a la nueva Jerusalén mientras Cristo no venga a yet, levantar su uh, iglesia Iglesia te digo church, I tell you, No te canses don't get tired, No te rindas don't surrender, No te regreses don't go back, Simplemente simply Sigue adelante continue moving forward, Sírvele al Señor serving the Lord. Cristo pronto Christ viene is coming soon. Iglesia Mientras oras While the church prays, No puedo dejar pasar este momento moment Porque la vida es corta because como un suspiro life is short like a breath. Hoy estamos right now we are Y mañana No sabemos Tomorrow si en este momento hay una moment vida que quiera rendirse like a los pies de Jesús Jesus, yo te invito levanta tu mano donde estás dime yo quiero vivir para say, Dios yo quiero recibir a Jesús en mi corazón yo quiero ser salvo de la ira venidera si hay una vida life, levanta tu mano hand, man. cuando levantes tu mano me estarás mostrando hand, que Jesús Será el Señor de tu vida Tú que estás en tu casa A donde quiera que estés En el automóvil En el trabajo En la ciudad, en el campo Esta palabra es trascendente en el tiempo Y es para ti Tú que nos escuchas a través de la radio En Guatemala, El Salvador, Nicaragua donde quiera que estés are, Te hago una invitación you, Quieres recibir a Jesús like como, Jesus, como tu único y suficiente Salvador, Salvador Y vivir para Él Repite esta oración Padre que estás en gloria glory, En el nombre de Jesús Jesus, Te pido perdón I ask you for Por todos mis for pecados He pecado I have sinned, He fallado Perdóname Señor me, Te recibo como I mi Señor y mi salvador my Gracias you Por salvarme for me. Amén Si hiciste esta oración Busca una iglesia donde te prediquen where they Biblia Bible, Con la Biblia abierta y si cuando entres no ves Biblia in, a Bible, Sal corriendo de ese lugar run out of that place Y congrégate. congregate Adora a Dios siempre Worship God. Hermanos Esta predicación Le invito para que la comparta Alguien en algún lugar necesita oír esta palabra. Compártala con sus amigos en YouTube, en Facebook, en las plataformas donde está siendo transmitida. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Si tú quieres aprender junto a nosotros de la palabra de Dios. Te invitamos a seguirnos a través de YouTube iglesia roca de la eternidad suscríbete y haz clic en la campanita y recibirás una notificación al inicio de cada transmisión no olvides darle like y compartir con un amigo